En el Templo Mundial de la yo no trabajo solo, estamos realizando aproximadamente un promedio, un promedio más o menos de 200 amarres y retornos de pareja al mes, un promedio de 200 amarres de amor mensuales, ustedes amigos que me están viendo, ¿por qué a pensando una cosa, piensen lo siguiente, En un momento se mandó a hacer un amarre de amor, no le dieron resultado. ¿Ustedes se imaginan cuántos amarres de amor ha recibido esa persona a la que usted le mandó a hacer el trabajo? ¿Cuántos trabajos ha recibido? Cientos de trabajos, ¿verdad? Cientos. ¿Cómo le va a dar resultado a cientos de personas? Una sola persona. Si esa persona tiene que descansar, tiene que dormir, ¿verdad? Tiene una vida social, tiene familia. Esa es la gran diferencia que nosotros acá, en el Templo Mundial de la Hechicería, liderado por Víctor Damián Rosso, somos un grupo de colaboradores, un grupo de brujos, hechiceros, anteros y espiritistas, que están trabajando las 24 horas para usted. Tenemos especialistas en vudú, especialistas en magia blanca, en magia negra, y a cada uno se le delega cierta cantidad de trabajo. Por eso cuando a mí me llaman y me dicen, Víctor, quiero un amarre, yo les, siempre les digo, llámeme en mañana y miramos a ver si yo tengo espacio en los altares. Y si tengo espacio, les hago el trabajo. Si no, no, porque para quedarle mal a la gente, tiempo sobra, ¿verdad? Yo tengo una reputación que cuidar. Es por eso que siempre las personas me dicen, Víctor, pero es que usted me dice que, que lo llame mañana. No, lo siento mucho. Yo le voy a pedir a mi camarógrafo, Por favor. Que me la acompañe a los altares. Por favor. En ese momento tenemos esos altares donde hacemos trabajos. Pero no en todos. En este momento. Eh, no, no en esos altares caben cierta cantidad de trabajos. Tenemos que ir entregando trabajos para ir eh, introduciendo un nuevo trabajo. Por eso es que muchas veces le digo a la persona. No le puedo colaborar. Llévame dentro de 15 días. Dentro de 20 días. Ahora. Vamos a ampliar, vamos a sacar más altares para poder darle solución a más personas, ¿ok? Dentro de poco van a conocer ya lo que es el Templo Mundial de la Hechicería, ya eh, digamos reestructurado, si así se lo puede llamar. Aquellas personas que estén interesadas en una madre de amor, pues pueden contactar al WhatsApp más 57-320-696-2816 o al 315-630-4823. Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal, atrévete ya. Y le hace sorprender.